Claro, es que son principalmente para dar información, eh, estamos repitiéndolo continuamente pero sigues viendo los rebajes de las aceras, los vados para pasos de peatones, eh, las zonas específicas para personas con discapacidad ocupadas por otros vehículos, esa falta de conciencia eh, es lo que tenemos que intentar entre todos eh, eliminar ya de la sociedad, yo creo que ya en el siglo XXI estamos lo suficientemente avanzados como para saber lo que se debe y no se debe hacer y que cuando cometes una infracción de ese tipo, está siendo afectado un colectivo de personas muy grande Ya no te estoy hablando solo de personas con discapacidad, estoy hablando de ciudadanos mayores que les cuesta trabajo subir escalones, o de madres que van con carritos de bebés, imagínate de gemelos, señoras mayores que van con un carro de la compra. Estamos hablando de toda la ciudadanía y eso es lo que hay que concienciar, que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, la vida es más amable para todos.